Lo que en principio iba a consistir una pequeña reforma en la capilla de San Agustín, dentro de la iglesia de Rueda de la Sierra, ha resultado ser una obra de gran envergadura. Al eliminar un viejo retablo carcomido por el paso de los años, han aparecido restos de las primitivas pinturas que se han restaurado junto con el suelo, el retablo y la portada de la entrada. Visita que tuvo el presidente de la Diputación para ver un plan provincial y había coincidido con el de de un pequeño reparo y de fricción que había. Pero nuestro movimiento no dijo nada, al pronto vino Miguel Ángel de Patrimonio y se empezó a fraguar ahí la posibilidad de, de hacer una rehabilitación en, en este pequeño municipio. Había <risa> un había parte del retablo de, de vuestra parroquia. Eh, y en nuestras conversaciones siempre sale a colación no es ni del obispado ni de la diputación, es de vuestro pueblo, es de que las iglesias, representan parte de vuestra identidad. Y nosotros simplemente ponemos eh, los medios, en este caso. Estando en la iglesia, me eh, permito humildemente parafrasear que por sus hechos les conoceréis. Bueno, pues yo creo que a esta diputación, presidente José Luis, se le conoce por sus hechos. Dijimos cuando no gobernábamos que si lo hacíamos, destinaríamos los recursos que pudiéramos obtener en la parte más occidental, más próxima a Madrid, en los pueblos más pequeños. Y lo estás cumpliendo, y te doy las gracias por ello, porque estás llevando a la práctica lo que formulamos como compromiso y lo que sentimos como, como personas. Los políticos. También decía que quiero dar gracias a Dios porque estos, esta inauguración es fruto del esfuerzo, de la dedicación de distintas instituciones, pero sobre todo, yo diría que de la gente del pueblo. Aunque no hayáis aportado la mayor cantidad para la restauración del retablo, habéis aportado lo que habéis podido.